Jorge Enrique es un ejemplo a seguir, constancia, disciplina y sobre todo ese espíritu de nunca rendirse. Jorge está a punto de hacer historia en lo que es eh, nuestro arte marcial, sería el primer atleta de taekwondo paralímpico que salga a competir a nivel internacional. Cada día de forma incansable Jorge se prepara con el firme propósito de superarse a sí mismo y demostrar que no existen barreras cuando hay voluntad y coraje. Básicamente la alimentación es todo, como siempre lo digo, siempre es el 80% de lo que todo lo hagas, a cualquier situación, entonces eh, la alimentación te aporta siempre lo que es la parte de la agilidad, lo que vendría a ser, eh, todas estas cosas, ¿no? Y lo que vendría a ser el entrenamiento, yo entreno en generalmente en las noches, más estoy eh, trabajando de más o menos dos horas al día y ahora estamos intensificando un poco más, que van a ser tres horas por día y aparte de las situaciones que yo estoy yendo aparte al gimnasio. Un entrenamiento diferente, pero igual de exigente. Para un deportista de élite que representará a Bolivia en los Juegos Paralímpicos Panamericanos en Brasil, así lo refleja el sensei Tercer Dan, Rommel Adrián Coca. El trabajo que se hace es un programa de entrenamiento deportivo que se divide en siglos y microciclos para que el atleta vaya a adecuándose a la, a la posición que él tiene respecto al, a la discapacidad que presenta. Nosotros preparamos más el equilibrio, ya que eh, cuando un atleta no cuenta con las partes superiores, el, hay que trabajar mucho más el trabajo de eh, equilibrio, uno, dos, la reacción de los pies, de las piernas, y tres, el movimiento de combate. El taekwondo es más que un deporte para Jorge, es un modo de vida que ha empezado ya desde hace varios años, cuando era niño. El taekwondo significa mucho porque he aprendido bastante, me ha ayudado a ser más fuerte en todo lo que hago, la disciplina me ha aportado en lo que soy ahora y dentro de lo que cabe ha sido un gran, una gran ayuda para que pueda eh, superarme lo que ha sido digamos una situación tan difícil que ha sido un accidente. no eh, Panamericanos de Río va a ser en este abril del 14, si no me equivoco, hasta el 16, donde voy a estar representando a Bolivia. Siempre he tenido un sueño de competir y más salir afuera y se me está dando la oportunidad de poder competir, entonces lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Un ejemplo de crecimiento personal, un mensaje a todos aquellos que pongan barreras en sus metas. Que no se rindan nunca en ningún momento, la vida siempre es dura para todos, yo siempre menciono que nunca hay una lucha más fuerte que la otra, pero sí digamos, hay situaciones que tú puedes mejorar lo que es tu lucha, entonces yo dentro de lo que es me divierto mucho en lo que hago, me gusta entrenar, me gusta las cosas que hago, trabajo, gracias a Dios, eh, estamos en el yala y bueno, básicamente agradecer siempre a las personas que me aportan, ¿no? siempre que están en mi círculo que me ayudan.